La lleva, tú fuiste lo mejor que viví. Los buenos recuerdos se quedan. Si te van, no te olvides de mí. Disfrutemos mientras se pueda. Hagamos la historia a nuestra manera. Que nadie se prepara para el final. Por eso quédeme mientras se pueda. Que en la vida es una rueda que pega mi cuenta. Al final la queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere, en se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera, de esta vida pasajera, quédeme mientras se pueda.